Hola gente de YouTube, ¿cómo les va? Acá estamos con un nuevo video para el canal de Scarpelli y Sonrisita Parody Y acá estamos con el primer video del año Sí, un video de un gameplay de Counter Strike Global Offensive En una partida de un modo de juego que hacía mucho que no traía al canal Que es el modo de juego de los retakes O bueno, las recuperaciones de sitios eh, En un mapa que también hacía mucho que no jugaba Que era el mapa de Nuke Así que bueno, vamos a ver cómo me fue Los dejo con el primer video del año Y espero que les guste Ahí va. Me tocó de terro. Empate. Empate Qué hijo de puta no me puedo esconder. Nada, me agarró, me agarró. Con esa, con esa granada ya era, ya era bastante difícil. Ya era bastante difícil con esto, con con esa granada. ¡Uh! Casi lo tenía, casi lo tenía, Dios. Me, me puse nervioso, me puse nervioso, pero bueno. Me puse nervioso. Me tembló. Ahí el... Me tembló todo el dedo, pero... Pero sí. ¡Ojo! Uh, esta. Sí, gracias. Gracias. Y dijo... Pelotudo, nos... Cerrá la puerta. Buena. Pero cierren la puerta cuando van a... Ha ah, ah. Habían dejado... Habían tirado una... Una humana... Una granada de humo me parece Donde yo les tire el fuego Ah, loco, puede, no puede ser Ando para allá no. Llegabas igual, pero no pasa nada No Ay, la puta que te parió. Quedaba yo solo. Quedaba yo solo. Zona. Vos callate. Son asco. Da asco. Acá es un poco más fácil por... Eh, Oye. Pero dale, gordo. Pero el pelotudo deja la puerta abierta. Yo no sé si vienen por el costado. o por el frente. <ríe> el idiota. Si te vas por ahí, deja. Cerra... O sea. Cerra la puerta. Cerra la puerta. bajero. Uh, no, me agarró. Casi, no, no me apuñaló de pedo. Me escondí mal y pude haber, pudo haber sido nuestra, pudo haber sido. de la lora! Me mató el bot. No pasa nada. Uf. No hay friendly fire, eh. Has been Counter -terrorists win. Épico. Dale, <coughs> empezamos. Oh. Creo que van a venir por allá acá, acá creo que se podía pasar Está bloqueado Puede haber gente por ahí Buena Esa granada Uh. Bien, bien Empezamos bien Hay más gente igual ¿eh? Creo No, no, no de... Cierren la puerta Porque se mete gente por ahí Se mete... Puede entrar gente por la puerta de B. ¿Dónde está el otro? No tiene tiempo. ¿Ves lo que le decía? Me despisté un segundo y ya. Chao. Me despiste un segundo y ya entra por la... La puerta de B. Lo encuentra, se lo queda. Okay. Equipamiento enemigo. <risa> Buena, al no, no, menos la, me la robó. Dai. Se sacó un montón de vida el hijo de puta cayéndose. Pero qué buen headshot pegué. Cierren la puerta, cierren la puerta. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale. Medio flojitos estos igual, eh. Ah, déjame uno. Déjame uno, por lo menos, hijo de puta, le, le, le pegué un poco. Vení, cagón. Ah, se cambió de equipo uno. Escuché ruido de puerta. Ya me vio. No, me, me tocó, me jodió. No, no, no, es que... Re, no, lo tenía uno, te, uno lo tenía al lado y el otro lo tenía. Buena, buena. No escope. Yo pensaba que el, que el de la bomba no sabía si le dar o no. No, qué pajero de mierda me mató El bot del orto Bueno, ahí se mete un poco más de gente Pero vamos bien igual, eh Ah, pudo haber sido, eh Pudo haber sido 7 a 1, pero No, no tuve suerte Hay bots Hay bots que se chetan de O sea que Que empiezan re malos Y se chetan de la nada O sea, no Cierren acá porque se pueden meter por acá no prestan atención. Me van a agarrar por la puertita de. ¡Uy! ¡No! La fa... no ¡Esa flash de mierda! No, ¡No, no, no! ¡Esa flash, hijo de. ¡No! ¡Muévete, muévete! ¡No! Ya, no, no, no. ¡Ah! Había soltado. Tiene tiempo. Ya tienen el kit incluido. Dos rondas creo y ganamos. Sicario ruso. Ah, qué pajero. Ahí está. Ah, me iba a matar igual. No. No llega, no llega. Tomá, tomá. Un MVP para mí me lo merecía. Ojo, espía. El mejor, el mejor para el final, vamos. El mejor para el final. Me merecía un MVP mínimo, hijo de puta. El mejor combo para el final, eh. Ah, no. Bueno. 30 de vida. No, y se desconecta un hijo de mil. No sé si son 8 rondas o 9. Quedarían 2, 1 o 2. Ese vidrio que cae, no sé por qué. Ayúdeme. ¡Ah! Me agarró unos copes encima, el hijo Bueno, lo tenía pegado. ¿Cuánto por No, ¡No! Bueno, mala suerte. Mal. Mala suerte, mala suerte. No hay problema. No, no, bueno, no me quise arriesgar, lo toqué sin querer el botón. Soy boludo. Bueno, me va a servir para, para, para, para cuando pasen por acá ¡No! ¡Ay, no lo vi! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Buena, buena! eran noche, eran noche ¡Bien, bien! bien sí, bro! <ríe> ¡Ay, ah, mira! MVP yo, ¿eh? Tengo la medalla ya de 2022. Primer videito del año. Buena partida. Bueno gente. Hasta acá llegó el video. Espero que les haya gustado. El primer video del año de Counter Strike Global Offensive. Eh, a mí la verdad que me encantó. Me encantó esa partida de Ritex. Porque hacía un tiempo ya que no, que no jugaba en ese modo de juego. Pero bueno. Eh, no se vayan sin dejar su like acá abajo, compartir el video con su familia, con sus amigos, con quien quieran, compartan este video, obviamente síganme en Instagram que lo tienen abajo en la descripción, comenten en la pestaña de comunidad del canal para cuando publique el enlace a este video para, eh, en la pestaña para los que no lo vieron que lo vayan a ver. No prometo nada pero espero, quizás, eh, seguramente espero traer un, un directito, algún que otro directo en el canal aprovechando ahora el verano y el tiempo libre. Así que nada, espero que hayan empezado bien el 2023. Suscríbanse al canal si son nuevos, si les gusta mi contenido. Nos vemos hasta la próxima. Háganse miembros del canal también, que la membresía es muy accesible y tiene beneficios muy piolas. Pero bueno, suscríbanse si son nuevos. Nos vemos hasta la próxima. Los quiero mucho. Bye.